los músculos buxinadores para hablar mejor. Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Esto que ven en pantalla es el comienzo, más bien el prefacio, de una novela de Mariano Uriado, integrante del grupo de los martes a las 20 y 30. Ya empezamos la lectura tranquilamente y ahora, para que ustedes aprovechen una, una clase de, de corte y corrección, ya la estructura está revisada, como les decía, pasamos a la parte de estilo. Estructura, el edificio. El estilo, los zócalos y la pintura en las paredes. ¿OK? Así brevemente para que se entienda. Prefacio, corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando. El pueblo todavía le rinde homenaje a los héroes de la patria. ¿Cómo es esto de todavía? Mariano. Eh, sí. sí. Pero todavía en, re en relación con qué. No, le rinde, se puede ir de hecho. Corre el año 1874 y sigue prosperando. El pueblo le rinde homenaje a los héroes de la patria. Pero cuán corta es la diferencia entre patria y paria. Pero cuán corta, a veces enfático. Acuérdense de aquello de cuán largo me lo fiáis. ¿eh? A ver si lo tenemos acá. Ahí está, ¿lo ven? De Cervantes. Cuán largo me lo fiáis. Acá está con tilde, como tiene que ir. ¿eh? Ahí está. Y acá en el burlador de Sevilla decía tan largo me lo fiáis. ¿Cuán largo me lo fiáis, amigo Sancho? Muy bien. Bueno. Pero cuán corta es la diferencia entre patria y paria. ¿Mm? Pareciera que estamos en la cima del mundo. Pero yo vi cómo se construyó esta pirámide. Ah, guarda. Miren. No con sólidos bloques de piedra, sino con cartas de tipo inglés. Basta con viento europeo sobre el Atlántico. Para que nos desplomen y se desparramen. Para que, ahí está. Bueno, vamos a, a poner un poquito más de claridad en esta zona. Corre el año 1874, los seres sigue prosperando. El pueblo le rinde homenaje a los seres de la patria. Bueno, esto es una sola unidad. Como que prospera y la gente está de 10. Tenemos una oración recontra corta, 21 palabras nada menos corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rinde homenaje a los héroes de la patria pero cuán corta Corre el año 1874, Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rinde homenaje a los héroes de la patria. Pero qué poco diferente, pero qué poca diferencia hay entre patria y paria. Pareciera que estamos en la cima del mundo. Eso para articular con Buenos Aires. En apariencia, los porteños estamos en la cima del mundo. Bueno, vos mismo, Mariano, dijiste que hay un verbo acá para trabajar, el verbo estar. ¿Qué me contás? Buenísimo, Marcés, ¿eh? Corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rinde homenaje a los héroes de la patria. Pero qué poca diferencia hay entre patria y paria. En apariencia, los porteños nos hemos encaramado a la cima del mundo, ¡coma! Pero yo vi, ves cómo se van reuniendo solas gracias a la puntuación, le vas dando coherencia cada vez más, coherencia conceptual y musical, Acá yo ya prendo los farolitos. Hay 32 palabras. ¿A qué palabra nosotros tenemos que prender los faroles y ver qué puede llegar a pasar? La palabra número... ¿Quién la dice? La palabra número 30. Mientras vos estés entre menos, menos de 30 palabras por oración esto es una oración, todo esto es una oración que tiene, dijimos antes 21 palabras y acá esa oración está dividida en frases cada, cada frase es una idea nueva ¿Ven? corre el año 1874 primera idea y Buenos Aires sigue prosperando segunda idea y el pueblo le rinde homenaje a los de patria, tercera idea es una Oración que articula en tres frases, a razón de una frase por idea. ¿Me siguen? Sí. No, yo... sí. Y ahora pasa otra cosa, con el nexo adversativo, pero qué poca diferencia entre patria y patria. En apariencia los porteños nos hemos encaramado a la cima del mundo. Encaramar, a ver... Marcia, ahí sacar el, en apariencia... Fíjate, perdóname. Sí. Levantar o subir a alguien o algo al lugar dificultoso de alcanzar, pero también tiene este matiz, alabar, encarecer con extremo. También tiene elevar, colocar en un puesto honorífico. O sea, es la palabra exacta. Aunque no la conozca nadie, pero cuando vos tenés una palabra encaramado a la cima, ya el lector descubre lo que significa por contexto. ¿ven? ¿Qué me decías, Mariano? No, de para cortarla, sacar el en apariencia y poner los porteños, nos creemos encaramados a la cima del mundo. Me parece muy bien. Excelente. Corre el año 1874... Ah, los nuevos, el eh, Matías y Luis, eh, tomen en cuenta una cosa. Nosotros, siempre que hacemos algo, vamos unas cuantas palabras atrás para ver cómo cae el estilo del texto, si hay alguna rima que se produjo cuando eliminamos o cuando agregamos algo. Si ustedes lo hacen como hacemos nosotros, en voz alta, tres meses de taller es como si hubieran pasado tres años en este en otro taller. En este taller, tres meses son tres años en otro taller. Eso es propaganda absolutamente subliminal para que se queden en el... No parece muy subliminal, Marcelo. No, la verdad que... Corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rinde homenaje a los de la patria. Pero qué poca diferencia hay entre patria y paria. Los porteños nos creemos encaramados a la cima del mundo. Marcelo. Señor. Leo te habla. Leo, ¿cómo te va? Tengo una pregunta. Eh, lo de patria y paria. Eh, entiendo que Paria habla de una persona. Sí. Y, y Patria es, es un lugar, una región. Eh, no, no, no entiendo bien la relación. No, no, no, no, no. Espérese un cachito. Pérese un cachito. Voy a hacer una pequeña precisión. Sí. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado. Sí. Otra, otra cosa es la nación, y sí. otra cosa es la patria, y otra cosa muy distinta es el país. Vos acá confundiste, Leo, patria con país. La patria no es un lugar, ojo. La okay. patria es una noción metafísica. Okay. ¿Me explico? Okay. O sea, está más allá de... La física es metafísica. Sí, okay. como y es lugar sexual. Exacto, exacto, exactamente. Es eso la patria. Okay. Y acá, a pesar de lo que diga el conchudo de México Lupi en esa mierda de lugares comunes, pero no, perdón, Martín H., que dice la patria es un verso, se puede decir exactamente que es un contrapartido. la patria es como vos lo dijiste, es un lugar espiritual. Y, y ser un paria también es lo mismo, es un lugar espiritual. ¿Ves por qué no se oponen? Están en el mismo conjunto. Paria, vos podés ser un paria, aún teniendo mucha plata. Claro. ¿O, o no? ¿Ves? Ya entendí, ahora sí, sí, sí, sí, ahora sí. Ahí está, hay que, hay, vamos, siempre vamos hacia la, la médula de la, de la lengua, ¿eh? esa es la cuestión. Pero qué poca diferencia hay entre patria y pare No le voy a poner ahí solamente una letra T, porque esa sería para el lector la prueba del helado. ¿Eh? ¿La conocen la prueba del helado, no? No. ¿Ah, no? Buah. Vos agarrás y le das a cualquier diputado o senador que ande por ahí, le das un helado y se lo encaja en la frente. En lugar de dárselo a la boca, pum, se lo manda a la frente. Esa es la prueba del helado. Ahí está. Corre el año 1874 y Buenos Aires. Matías, estás muy callado vos. ¿Qué te anda pasando, varón? Nada, nada, estoy, estoy escuchando atento, nada más. No, usted está aprendiendo, no está escuchando atento. Usted está aprendiendo, ¿de acuerdo? Estoy aprendiendo, es verdad, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Me alegra mucho, bueno. Corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rinde homenaje a los héroes de la patria. Pero qué poca diferencia hay entre patria y paria. Los porteños nos creemos encaramados a la cima del mundo, pero yo, bueno, ahí está. Ahí tenemos un pero que se, que se repite. Sí, sí. Vamos a, a buscarle la vuelta. Estoy pensando. Cambiar el primer pero por si supieran... Me gusta mucho, me gusta mucho, muy buena idea, excelente el cambio. Ahora lo pido.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 Y si supieran mis compatriotas, qué poca diferencia hay entre patria y patria. Bueno, el mismo tono, el mismo tono lingüístico, lo podemos encontrar en un cuentazo de Borges que se titula, se titula, a ver, a ver, a ver, el encuentro. El encuentro, Borges. que está en el informe de Brody. ¿Ven? Miren lo que dice acá. Así arranca el cuento. Quien recorre los diarios cada mañana lo hace para el olvido o para el diálogo casual de esa tarde, y así no es raro que ya nadie recuerde o recuerde, como en un sueño, el caso entonces discutido y famoso de Mané Curiarte y de Duncan. El hecho aconteció, por lo demás, hacia 1910, el año del cometa y del centenario. Y son tantas las cosas que desde entonces hemos poseído y perdido. ¿Qué haría acá, acá, acá, eh, un correcto pedagogo? Lo voy a leer de vuelta. Y son tantas las cosas que desde entonces hemos poseído y perdido. ¿No les recuerda aquello que, que dice recién Mariano? Y si supieran mis compatriotas, qué poca diferencia hay entre patria y paria. ¿Qué haría acá un correcto pedagogo? ¿Le pondría ¿Sí? signo de interrogación? O... No señor, no ah. dice. Y si supieran mis compatriotas... Ah, no. no, no, no, no. A ver quién lo sabe, levante la mano. Puntos? Sí, los puntos suspensivos. ¿Quién lo dijo eso? ¿Leonardo? Soy Mariano de vuelta. Mariano de vuelta, bueno, perfecto. Te salvaste del tirón de oreja, listo. Bueno, fíjense que ahí uno está tentado y sin embargo el, el Borges no lo pone. ¿Por qué? No porque sea Borges, ojo, yo te digo lo puedo corregir a Borges, ¿eh? Eh, con toda humildad y respeto, pero se puede corregir. Pero acá no, porque acá, dice, y son tantas las cosas que desde entonces hemos poseído y perdido, lo dice con un tono ¿eh? lingüísticamente tan, tan de... De desaliento, de. Y si supieras vos, oh, ¿viste? Como. ¿Ven? Me explico, ¿no? ¿O no? Bueno, no me explico. Sí, Marcelo, sí. Listo. Sí. ...no habíamos hecho un pacto que es. ...que es el Si no dicen nada, está aprobado. Asumo que está aprobado. Y si supieran, ve cómo arranca. Mira, corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rindo homenaje a los seres de la patria. Y si supieran mis compatriotas, qué poca diferencia hay entre patria y patria. Los porteños nos creemos encaramados a la cima del mundo, pero yo vi cómo se construyó esta pirámide. Pero yo sé cómo se construyó esta pirámide, coma. Y lo sé porque lo he visto. Dos puntos. Y ahí la, los dos puntos funcionan como una flecha. Vea, eh, vea cómo, cómo se ha construido. Los porteños nos creemos encaramados a la cima del mundo, pero yo sé cómo se construyó esta pirámide. Y lo sé porque lo he visto no con sólidos bloques de piedra, esto articula con construido, ¿ves? no se ha levantado con sólidos bloques de piedra, sino con cartas de tipo inglés. Carta de tipo inglés no significa nada, ¿eh? pero creo que significa nada. Ah, Marce, cuando puse cartas, eh, la idea de que queda en vivo entre el, el naipe y la carta también con carta de, de correo. Mm, no sé si sí, no. medio. Esa es la palabra que te salva los porteños nos creemos encaramados a la cima del mundo, pero yo sé cómo se construyó esta pirámide y lo sé porque lo he visto no se ha levantado con solo sólidos bloques de piedra sino con naipes perfecto porque basta, a ver, ahí como es una idea a, digamos subsidiaria que va a explicarlo, yo estaba tentado de poner dos puntos pero ya tengo dos puntos acá estos dos puntos tienen que regir a todo esto. Vamos a ver si lo rigen. No se ha levantado con sólidos bloques de piedra, sino con naipes, porque basta que un viento europeo sople del Atlántico, porque basta que algún viento para estos animales de la, de la, la maldita generación del 80 que eran, eran este, todos liberales, masones, antirreligiosos eh, eran los digamos, eran los zurdos de aquellos años los tipos veían un italiano o un, o un español y para ellos era un bruto ¿ves? entonces, francés y británico eso es lo que se, se les hacía agua a la concha no, no, Quiero, perdón, quiero, quiero aclarar una cosa. Esto lo cuenta el padre Castellani. En los años 20, la, la, la sociedad, la forma mentis de la sociedad, en los años 20 la gente estaba orgullosa de ser una colonia británica. Ojo. Eh, pero esto investiguen y van a ver. Todo, todo con miras a, a Europa. Pero no a Europa. Eran estos dos países, muchachos. Francia e Inglaterra, los mismos a los que Juan Manuel de Rosas, me pongo de pie, los echó. Y no pasaron, y no pasaron, en la Vuelta de Oliva. Una vez, a ah, ojo, y había brasilero, había de todo ahí, ¿eh? en la armada que, se había, que había venido eh, a, a conquistarnos de nuevo. Una vez, ¿saben una pequeña anécdota? Rosas le da... A, al embajador británico le dio un mate pero la bombilla estaba al rojo vivo el tipo se llevó el, el mate a los labios y saltó por el aire llevándose imagínate el dolor yo me, me, me agarro los labios en este momento pensando en el sufrimiento de este tipo y Rosa sabe lo que le dijo perdóneme embajador acá en nuestro país somos muy machos y el mate lo tomamos así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 Ahora le puedo poner barro, porque antes tenía británico y iba a rimar. Ahí está. A ver cómo suena todo esto. 1874 y Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rinde homenaje a los héroes de la patria y si supieran mis compatriotas que poca diferencia hay entre patria y paria, los porteños nos cre... ¿Ven que el gallego no puede leer lo que está ahí? Sí. El, el, el tema es este cuando uno está leyendo acá cuando uno está leyendo acá ya leyó hasta acá más o menos, ¿eh? Esta es la razón del método Hilven de lectura veloz. Si ustedes en este momento eh, extiendan los brazos en cruz, ¿ok? Háganlo, van a ver. Miren al frente extendiendo los brazos en cruz, ¿ok? Ahora, agiten las manos como si estuvieran volando, como si estuvieran volando. ¿Qué ven ahí? De reojo van a advertir el movimiento de las manos, ¿O no? Sí, sí, Bueno, ¿qué significa eso? Que el globo ocular, de una, en, cuando vos estás creyendo que en realidad estás leyendo la palabra supiera mis compatriotas, el globo ocular está leyendo todo un radio mucho mayor. Y todo eso fue a parar al inconsciente, como dicen los psicoanalistas. ¿Y qué pasa con eso? Uno ya leyó lo que viene, ya lo leyó y sabe qué tono darle. El buen lector sabe qué tono darle. Por eso el gallego no puede leer, es una máquina. Pero vos lees así. Corre el año 1874 y Buenos Aires sigue prosperando y el pueblo le rinde homenaje a los seres de la patria. Y si supieran mis compatriotas, qué poca diferencia hay entre patria y paria. Los porteños nos creemos encaramados a la cima del mundo, pero yo sé cómo se construyó esta pirámide y lo sé porque lo he visto, no se ha levantado con sólidos bloques de piedra, sino con naipes, porque basta que la menor brisa francesa o británica sople desde el Atlántico para que nos desplomemos y nos desparramemos por el barro. ¡Amo todavía! Bueno, fantástico. Vamos a poner una serie acá y ya nos estiramos un poquito, pero valió la pena. Esto es una gema, hay que cuidarlo muchísimo porque es el comienzo, es el comienzo de un libro, tenés que ir, siempre cuidamos esto, pero más que nunca los, los principios y los finales, ¿ok? Y este es el principio. ¿Está todo claro? Sí, sí, sí, sí. Perfecto, bueno, entonces ya nos estaríamos viendo, si Dios quiere, si se quieren sumar a este grupo, si les viene bien el horario, nos veríamos el martes que viene a las 20:30. ¿Les parece bien? Bueno, sí, sí, fantástico. Sí, sí. El... Sí, está bien. Bueno, fantástico. Muchachos, nos estamos viendo entonces, si Dios quiere, en nada más que siete días. Los voy a extrañar muchísimo. Ya los estoy extrañando. Tengo unas ganas bárbaras de ir a comer algo cuando termine toda esta carajada. Les mando un enorme abrazo. Hasta pronto un abrazo grande, Marce. Igual, bueno, bueno. chao, Marce, Bye. un abrazo a todos. Bye. Chao. Un abrazo. Gracias.